La Escuela Provincial del Partido Desembarco del Gran Granma realizó la primera graduación de la licenciatura en ciencias sociales. Cerca de 20 cuadros de las organizaciones políticas y de masas del territorio recibieron su título. Cuatro de ellos alcanzaron diploma de oro. Tenemos el compromiso de aportar un pensamiento renovador y lograr la solidez del socialismo próspero y sostenible a que se le debe poner el empeño de cada funcionario, donde una sola palabra es la orden unidad. Confirmamos que al asumir las tareas que nos corresponden entregaremos las cuotas de esfuerzo y sacrificios, seguro de que es posible construir una sociedad mejor, en la que prime la equidad y la justicia social. Tania Almarales, directora de dicha institución, reconoció el empeño de estos hombres y mujeres durante los cinco años de estudio de la carrera. La preparación recibida durante ese periodo contribuye sin dudas a la superación de los funcionarios del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba y otras organizaciones para enfrentar su labor. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.